Hoy quiero explicar por qué mis videos no se entienden, bueno, esta es la razón, no se entienden porque lo estoy subiendo desde el de youtube y por eso es la razón de que no se entienden, bueno, en realidad, el problema en realidad es que no se entienden, por lo que estoy diciendo, por lo de youtube, youtube no tiene buena y buena grabación ni nada de eso, por eso mis videos siempre suenan mal no es porque yo quiero que suene mal o algo de eso no es porque los vídeos son así bueno eso es todo porque bueno no es todo voy a seguir este vídeo ya que como dije quise hablar de los vídeos de mis vídeos de que suenan mal y todo bueno por lo que dice que saben todo saben la razón saben por qué no suenan bien así que por favor Entiendan Si ¿Sí? Bueno esto Un minuto con 5, 6, 7, 8 9, 10 segundos Es un minuto